Lo que es para ti, te encuentra. No desperdicies ni un solo segundo de tu vida en alguien a quien no le importas. No te sientas mal, no merece a alguien como tú esa persona. No es para ti, porque lo que es para ti te encuentra, te trata con cariño, te da su ternura y construye un futuro a tu lado con bellos atardeceres, mariposas revoloteando, y la certeza de que te aman, de que te quieren y que te valoran como tú así lo haces también. Deja ir a quien no te aporta, quien duda de si realmente te ama, lo que no te trae paz, déjalo ir, no es para ti. Es mejor retirarse y dejar un bonito recuerdo que insistir y convertirte en una verdadera molestia. Por otro lado, quédate con quien se preocupe si ya comiste si estás bien, y que te pide que le llame cuando has llegado a casa. No te aferres a un mal amor si las cosas no se dieron. No tengas pena, nada sucede por casualidad. Todo tiene un motivo, y también lo que no sucede, tiene una razón de ser. Porque quizás la persona con la que estás ahora, está destinada para otra persona, y tú para otra. Y yo sé yo sé que es difícil renunciar a alguien que quieres tener a tu lado, pero solo es amor si ambos se corresponden. No puedes amar a lo que en correspondencia no te ama. Ten fe que lo que es para ti te encontrará, te hallará y estará listo para que tú te entregues a sus brazos deja el pasado atrás, recuerda que todo es borrón y sonrisa nueva, de eso se trata, porque lo que no es para ti te encuentra, no necesitas perseguirlo, si necesitas obligarlo a que se quede, entonces no es para ti, nunca obligas a nadie a permanecer en tu vida, si quiere irse, que se vaya, ya llegará el indicado, el que quiere pasar bellos momentos a tu lado, te lo garantizo, todo pasa por una razón, y la persona que es para ti llegará, y es que necesitamos la tristeza de un adiós para reconocer la felicidad cuando ésta llega. Así, ruido para apreciar el silencio, y ausencia para poder apreciar lo bello de la presencia de uno que nos ama realmente, con ternura, verdad y sinceridad, sin medias tintas ni amores a escondidas, de esas que se ocultan de debajo de la chaqueta en un celular en modo avión. Sé que es muy difícil dormir y extrañar al mismo tiempo, pero te cuento que esto, esto será pasajero, como el cantar de una sirena, que guarda su voz para el barco encallado, que cuando el marino se ha de marchar, ella ha de quedar en el olvido, así ha de hacer el marchito olvido, que terminará por esfumarse las aras del tiempo, y que el tiempo le ha de ubicar, un espacio vacío en tu memoria, porque ya no recordarás lo mucho que tú sufriste, porque cuando la persona indicada para ti llegue, te regocijarás tanto, que solo tal vez, tengas trozos de memoria del ayer, que atesorarás como parte de lo que hoy tú eres, y esa persona que te amará, te verá con ojos brillosos, y te verá única. Tus batallas serán única, y tus cicatrices irrepetibles, porque lo que es tuyo, te encuentra. Porque el hombre más importante en la vida de una mujer, no es el que llega primero, sino el que se asegura de ser el último, y de la nada llegará esa persona que rompe todos los esquemas, y te saca una sonrisa con la más mínima tontería. Encontrarás en él algo bello, algo tierno, y que te conmoverá el alma, y sentirás que todo lo que sufriste, te preparó para este momento. Así que no persigas al amor, deja que éste te encuentre. Te encontrará en fiestas de rosas y bailes de colores, con arpas y cantos, que adornarán tu semblante te harán princesa, corna de cristal y te verá tal como eres, y no huirá, sino que apreciará a quien eres, y te amará como tú te manifiestas. Se perderá la silueta de tu cintura, recorrerá tu cuerpo como el músico que acaricia el instrumento. Te tomará entre sus brazos, y te llevará una danza de paz, armonía y quietud. Podrás por fin quedar segura de que estás entre los brazos que precisan tu amor. Pero para lograrlo, será necesario que te desprendas del último amor que te dejó destrozada. Nada bueno es para el futuro que te aguarde en brazos de uno que realmente te buscará amar. Cierra algunas puertas, no por mera necedad o frivolidad, sino porque comprendiste que no te conducen a ningún sitio. Cierra ciclos con aquel que solo supo lastimar tu alma. Porque quien te quiere, procurará que tu mente, tu cuerpo y tu ser estén intactos, y hasta evitará que sufras. No tengas miedo de soltar a ese que se marchó, a ese que no te supo querer. Te juro que a veces una decisión equivocada, te puede llevar al sitio correcto. Y te digo una cosa, cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante a la persona que tanto hemos estado buscando. Pues amar a alguien es una cosa, que la otra persona te ame ya es un tema distinto, pero que te ame la misma persona que tú amas, lo es todo. Cuando la felicidad del otro es tu felicidad, eso es amor. Cuando tu felicidad sea su felicidad, también será amor. Y él celebrará contigo los días nublados, y llorará durante los días soleados contigo. Se sentará contigo a dejar ver el caer de las hojas, y apreciará contigo el cantar de las aves. Y te juro, te estrechará, y te dirá que no te quiere perder, que teme perderte, que nunca te querrá dejar que siempre te querrá tener a su lado cerquita, te lo juro, que te amará tanto que hasta se tragará su orgullo, y te llamará para arreglar las cosas, pues temerá perderte, temerá que te vayas, y así tenga que dejar de lado su ego, te buscará. Quédate con la persona que no pueda estar un día sin hablarte, pues ésta te demostrará, que eres importante y que te necesita como el sol a la luna, como el día a la noche, como el río al agua, porque para serte honesto, no se puede renunciar a aquello, en lo que no dejas de pensar todos los días. Y tú serás ese pensamiento que rondará en su mente, y tú serás eso tan bello que esta persona tendrá en su mente, y tú serás lo más lindo que esté recorriendo su cabeza al levantarte, y serás lo más bello que sus ojos reflejarán, porque se maravillará de ti. Una chica excelente, bastante alocada de a instantes, a veces de ojos tristes, a veces con corazón de poeta, a veces tan embriagada de risas, y a veces tan poco mala. Porque tienes, tienes el corazón de poeta, tienes la tierna voz de un ave, y la sencillez de un niño, y tienes un corazón bello, digno de amar. Quien te ama, te estrechará, y verá que tu alma como la luna llena, tus frases llenas de calidez tu piel tan suave como la brisa, capaz de derretir con tu sonrisa. Y verá en ti, el reconfortante amor que también buscó. Quien te ama, te amará tanto con tus virtudes como con tus imperfecciones. Pues un hombre que no puede tolerar los pequeños defectos de una mujer, nunca podrá deleitarse de sus grandes virtudes. Esa persona lo verá en ti, así que no llores por quien se va. Bendito desamor que te libera de la persona que te amarga la vida y que te ayuda a ser hallada por la persona que viene a dar luz a tu alma. Cuando la vida te regale personas extraordinarias, no te extrañes, tal vez te las merezcas, y entre esas vendrá la persona para ti, que con el paso de los días, sin presiones, sin necesidad de forzar, llegará a ti, te abrazará, y sin dar cuenta de ti, se enamorará. Porque enamorarse de ti, es la cosa más sencilla que hay, porque enamorarse de ti, es la cosa más sencilla que hay. Porque te digo algo más, tú eres la casualidad más bonita que llegará a la vida de esa persona que espera por ti. Así que no te desesperes, no te entregues al primero que con palabras cargadas de frases alimenta de falsas esperanzas tu alma. Sé paciente porque quien es para ti te hallará, te encontrará, hará todo lo posible por conquistarte y finalmente hará todo lo posible por quedarse. Te estrechará entre sus brazos y nunca dejará que te marches no permitirá que te escapes, porque te tendrá como la cosa más bella que tiene la vida. Así que no te marchites, aún hay vida. Ten fe, no persigas el amor, deja que éste te encuentre, deja que éste te halle, deja que éste te encuentre hecha una flor hermosa en los parajes, entre las dalias, entre las rosas.